Ya la tengo puesta. Tiene algunos pelitos por aquí bien alborotados. Esto de aquí. perfecto en fin. Bien alborotado. Y para bajar el volumen de esta parte de arriba. Con esta plancha que me regalaron de Sally Beauty en una, en una cesta de Navidad. Lo que hago es bajar la raíz así. Para que no se vea tan levantada. Pues como viene en la, en la caja ustedes saben que viene bien alborotada y bueno como el pelo está súper bien liso no hay que hacer mucha cosita por aquí me está metiendo pelo en la boca otro truco también es con una pinza lo que es la línea de pelo que se me hizo así entonces la dejé ya así voy a sacar pelito para que la raya se vea así natural ¿Ven? Mucho mejor Esto de aquí no sé qué hacer, si sí cortarlo Importante que lo vayas peinando para que caiga todo ese pelo que hemos quitado Miren eso, no hace falta porque voy a dañar mi cabello? Miren eso Con el mismo spray Vamos a ponerlo aquí Para bajar Oh, instantáneamente, miren eso una peinadita ahí ¿se acuerdan el vídeo de la primera vez que me puse una peluca? Dios mío, yo quedé en shock Este fue de una colaboración que hice con 13 m con este spray fijador no, no pesa el pelo, no se queda duro sabe súper bueno me encanta miren qué fácil es coges el pelito y cortes miren la línea que bonita quedó súper natural a ver ay perfecto ahora me gusta unos ¡Ah! pelitos por aquí que se me levantan todos estos trucos lo he aprendido con youtube voy a seguir sacando un pelín más de pelitos para que esta raya se vea más natural Bueno, creo que ya está bien La mallita creo que voy a tener que cortarla un poquito más Para que se vea más natural O ponerle un poquito de maquillaje aquí De esa forma que no se note tanto Tiene que larga, ¿eh? Mi pelo natural estaría mucho más largo Me llega por aquí cuando yo lo estiro Y bueno, este es el resultado final Y bueno, ese ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Si es así, por favor no olviden dejar ese super like, de suscribirse al canal y de seguirme en Instagram. Los quiero un montón, nos vemos en el próximo. Bye.